Voy a hacer un vídeo de cómo descargar cada claro, de... Bueno, para empezar tenemos que ir a esta página. torrent punto com Está en español, pero ¿sí es lo que es. Pandemia? Редактор Gracias. claro que descomprimirse primero, todos se descomprimirán Nos saldrá una carpeta así. Vosotros tenéis que tener Diamond Tool Pro o Live, os dejaré en la, la, en la descripción. Bueno, para empezar la instalación, después de montarlo, el siguiente bueno os dejé aquí los detenimientos pero si queréis saber si es compatible con, con el sistema lo guardáis donde queráis el siguiente instalar ahora esperáis. que os pide el disco 2 para que vos escribiréis a punto, punto y os abrirá y seguirá la descarga o os el 3 y así usar el video hasta ahora... Ah, bueno, os mientras se descarga... 2 mega tutorial de 2013, solo pues ¿El tutorial es un breakback de Victor de Val? 3,2 kg yo os recomiendo que tengáis unidos claro que yo haré otro tutorial de cómo descargar el Windows 8 Consumer Previo o, o Reliance Previo. Nunca han sido mío, pero uno es más viejo que el otro el Windows 8 es muy, muy bueno. A mí me parece un cambio muy grande. Es borra todo, pero lo tenéis en el escritorio, ¿no? En el XP recomiendo hacer una copia de seguridad. Pero bueno, eso ya es otra historia. solo se aparecerá después de descargarlo. si nadie comenzó si tenéis algún error me ponéis en la descripción que he tenido cuando descargué el canal de último tuve muchos comentarios de que me dan errores que alguien me dio que no se hacer. estoy muy activo, no, no sé. bueno. como veis en esta página hay múltiples juegos de para la Xbox. Bueno, si tenéis la like Xbox 360, y podéis añadir en, like, en el chocolate. En noviembre Comprarme la nueva consola De Halo 4 Que me pareció un... Una nueva consola No sé Para que... bueno. Aquí escribir el nombre Y también se pone en la descripción Sí. tenéis aquí vuestros pirateadas tenéis aquí en la página que habéis visto que había visto la el curso de encima de el mediata ese directo es increíble en el Call of Duty ya ha llegado a la colección cuatro de porque me compró un nuevo nuevo claro el viejo era Windows Windows siete sí. el otro tenía seiscientos igual pero este solo tiene como doscientos lo cambié porque ya mi iba tenía demasiada lentitud ya no estar Yo un poco lento por la grabación no. es que hay veces que tengo un lado muy grande está que aparece de este Windows otros lo compré con 70 dólares cambia mucho, pero una, una cosa que no me gusta es que hay programas o juegos que a veces no van en Windows 7. no van en Windows 7, de vista, de vista. Como dice, ahí ves. Muy rápido. Estos sistemas operativos. XP, Windows Vista y el Windows 7. Pero eso no, no, hay que escucharlo mucho. Hay veces como el, el, el, este, el, el Halo, Combat, el, el Halo Custom Edition. Ese, ese me decía que solo va para XP y tanto Dios, luego me dio. Tenía un crack de no sé qué, ese no, no, no tenía nada. el vídeo que no se haga tan largo pero... bueno. bueno ya voy, ya ha llegado la la que tenéis que, que poner el disco de... vosotros escribís aquí h la is, escribís h o depende cada habéis, habéis puesto estemos a aceptar ya está. y sí y ahora pausar el vídeo hasta que llegue en la parte la que tenéis que, me, que poner el disco ¿ves? disco plus ¿Es lo, lo vale, vais a que Bueno, lo iba a preguntaros algo. Después del vídeo, eh, escribidme en comentarios si queréis que haga tutoriales más a menudo. O de juegos, como juego con la Xbox? Tres, pero no puedo hablar mucho porque solo puedo estar hasta el final de mi historia. Nos pues vemos en la parte 2, me explico es que si no...